Hola, mi nombre es Iro Mari, de Papelería Studio. En este video les voy a estar enseñando cómo rellenar figuras utilizando Cricut Design Space. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a añadir una figura a nuestra Canva, así que voy a ir a Shapes, en nuestro panel izquierdo voy a añadir un cuadrado. Este cuadrado lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Y vamos a ir a donde dice Upload. Aquí en el panel izquierdo es el, el penúltimo, sea el segundo de abajo hacia arriba, donde dice Upload, aquí le damos un clic. Y en vez de Image, vamos a subir donde dice Pattern Fill. Aquí en el Pattern Fill vamos a darle Upload Pattern y vamos a arrastrar el diseño que nosotros queremos utilizar. En este caso voy a estar subiendo un diseño por aquí. Que tengo guardado. Le voy a dar a Upload. Y estos son papeles digitales que ustedes pueden descargar de Google, lo pueden comprar en Etsy. Eh, si ustedes desean este paquete de papeles digitales de encanto, lo pueden encontrar en mi tienda de Etsy. Les voy a estar dejando el link en la parte de abajo para que lo puedan ver. Así que ya que luego de que nosotros lo hayamos añadido, ese pattern a nuestro programa de Cricut, lo que vamos a hacer es que en la parte superior donde dice Operation, aquí dice Basic Cut. Esto lo queremos cambiar a Print and Cut. Y luego, aquí en este cuadradito gris que está justamente al lado donde dice Print and Cut, vamos a cambiarlo. Aquí dice color, esto lo vamos a seleccionar Pattern. Y aquí nos va a dar todas las fondos que hemos subido a la plataforma. Aquí yo voy a seleccionar esta que está aquí, que es la que eh, he subido para eh, mostrarles. Y entonces, como pueden ver, aquí está el papel digital. Ahora, si ustedes quisieran que este papel digital se vea más grande o sea, el, la, la, la forma de las mariposas, podemos ir a donde dice Edit Pattern y entonces aquí utilizando esta opción este del puntito lo podemos seleccionar y lo llevamos hacia la derecha para agrandar ese pattern o lo podemos llevar hacia la izquierda para hacerlo más pequeño. Todo va a depender ¿verdad? de lo que ustedes quieran trabajar. También lo pueden subir. Eh, por aquí lo pueden editar eh, horizontal y vertical. Todo va a depender ¿verdad? de cómo ustedes lo quisieran, lo quisieran trabajar. Ya luego que estén contentos cómo se ve, aquí voy a darle un zoom para que vean la diferencia, le doy a la X, y él automáticamente le va a dar ese zoom al pattern. Y él está listo para ser utilizado. ¿Ok? Así que para esto lo pueden utilizar para sus cajitas, si tienen algún template de cajitas, si están trabajando un topper, esto lo pueden utilizar para sus diseños, así que eh, si tienen alguna duda o pregunta, recuerden dejar en los comentarios en la parte de abajo. Si les gustó el video, recuerden darle like, compartirlo para que otras personas también se beneficien del video. Recuerden suscribirse al canal y, y encender las notificaciones para que les reciban una notificación cada vez que subamos un video. Nuevamente, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo.